La Universidad Pedagógica Nacional ha creado este video para ayudarte en tu proceso de inscripción. Antes de comenzar, debes saber los requisitos de acuerdo con el tipo de aspirante. Si no los conoces aún, te invitamos a buscar en la lista de reproducción el instructivo apropiado para tu caso y luego regresa a este video. El primer paso es realizar el pago de los derechos de inscripción. Puedes usar la plataforma virtual o personalmente en una sucursal del Banco DaVivienda, de en las fechas establecidas. Estos son los pasos para realizar el pago en la plataforma virtual. Entra a www.davivienda.com. Ve a Pagos en línea y PSE. Ingresa a Pagos virtuales. Selecciona Colegios e instituciones educativas. En el buscador escribe Universidad Pedagógica, o seleccionala en el listado. Cerciórate del periodo para hacer la inscripción e ingresa. Llena el formulario bancario con tus datos y realiza el pago. Si quieres hacer el pago de los derechos de inscripción de manera presencial, puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco de Vivienda. Diligencia un formato de recaudos empresariales, disponible gratuitamente en las sucursales, con el valor de los derechos de inscripción en la cuenta corriente número 457 369 6445 En el espacio Referencia 1, escribe el documento de identidad del aspirante y en el espacio Referencia 2, su número de teléfono celular. 24 horas después de realizar el pago, podrás formalizar el proceso de inscripción en el aplicativo Sigan. Dejaremos el enlace en la descripción de este video. Al ingresar, llena el formulario de acuerdo con las instrucciones que allí aparecen y da clic en Enviar. Diligencia el siguiente formulario en su totalidad, verificando todos los datos que suministras. Cualquier equivocación, puede generar inconvenientes en el proceso de selección. Una vez terminado el formulario, da clic en Continuar. Esto te llevará a una última validación de los datos. Si hay algún error, da clic en Corregir. Si por el contrario todo es correcto, da clic en Continuar. El sistema te mostrará que el proceso fue exitoso y te permitirá visualizar el comprobante de inscripción. Te recomendamos guardarlo e imprimirlo. Si quieres tener más información, visita la página de la Subdirección de Admisiones y Registro, admisiones.pedagogica.edu.co. Recuerda, el valor de la inscripción no es reembolsable. Por lo tanto, formalízala en las fechas establecidas. Después del cierre de inscripciones, no se aceptarán reclamos. Esperamos que estos videos te hayan sido útiles para realizar tu inscripción. Bienvenido a la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores.